Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a conversar sobre Powtoon, que es una plataforma que nos va a ayudar a nosotros para poder crear videos eh, animados y presentaciones animadas. Eh, este, esta herramienta nosotros la podemos utilizar para poder, eh, como les dije, crear videos, insertar textos e imágenes, animar ciertos elementos dentro de la presentación. Eh, también nos va a permitir incluir eh, sonidos, eh, nuestras propias grabaciones. También este, nos da la posibilidad de agregar texto, eh, de cambiar la, eh, los tipos de letra, los fondos, las animaciones de los textos. Y eh, también eh, nos va a servir para poder guardar y compartir nuestros videos animados eh, por, utilizando en este caso, diferentes eh, plataformas para distribuir nuestro contenido. Puede ser en YouTube, puede ser en video, lo podemos insertar directamente dentro de una página web o en todo caso, podemos insertarlo dentro de nuestros cursos en, en Moodle, por ejemplo. Entonces, este, para poder trabajar dentro de PowToon, lo primero que tenemos que hacer es eh, iniciar una sesión o en todo caso lo primero que tenemos que hacer es registrarse, ¿sí? Una vez que este, uno eh, se registra, entonces uno puede ingresar dentro de la plataforma y, y trabajar dentro de la misma. Entonces nuestro primer paso va a ser eh, registrarnos eh, dentro de esta plataforma y eh, el registro puede ser de diferentes formas. Sí, nosotros podemos registrarnos utilizando un usuario una contraseña, ya que nosotros hayamos predeterminado anteriormente en PowToon, o podemos ingresar utilizando una cuenta de correo válida. En este caso, yo voy a optar por entrar eh, utilizando mi cuenta de correo de Gmail, en este caso mi, mi correo institucional, entonces, voy a seleccionar mi cuenta institucional, que es la de Educa FCM, y este, a continuación, entonces, voy a, a ingresar dentro de, de Powtoon. Eh, Powtoon eh, me va a enviar posiblemente este, una, una cuenta, perdón, un, un correo electrónico a, a esta cuenta para este, yo poder eh, validar mi, mi usuario dentro de, de Powtoon. Entonces, este, en estos momentos le indiqué que quiero utilizar mi cuenta institucional para poder ingresar. Fíjense que acá me está mostrando eh, cierta información. ¿sí? Para comenzar es simple y tenemos que este, personalizar nuestra experiencia por medio de algunos pasos. Entonces, vamos a, a comenzar esta aventura. ¿sí? Entonces, le damos en Let's Start acá para comenzar. Y eh, este, vamos a ver cómo avanzamos en, en, en este trayecto. Sí, entonces acá nos pregunta si queremos para el negocio, si queremos para eh, necesidades personales, en este caso lo queremos para educación. Entonces seleccionamos educación eh, y este, nosotros le vamos a indicar si somos estudiantes, si somos docentes, si somos administradores. Indica que soy un profesor en este caso. Eh, y estoy trabajando en, en una universidad en este caso de Hyde eh, ed Institution entonces este le, le indico eso paso a, a next ¿sí? a, a siguiente y este configuramos seguimos configurando nuestro perfil de usuario fíjense que esta es la, la vista eh, que eh, de outum ¿sí? la primera vez que ingresemos vamos a a mirar eh, esta esta presentación sí este acá este, nos dice que eh, no, no, no estoy interesado en ninguna compra les le recuerdo que eh, PauTun nos va a, a, a permitir en este caso este trabajar con eh, diferentes tipos de cuentas una de esas cuentas es la cuenta libre, pero esa cuenta libre normalmente trae eh, las la, la famosas marcas de agua, ¿sí? Y este eh, nos va a permitir solamente grabar un solo video que tiene una duración eh, máxima de 3 minutos. Aparentemente esto es una eh, desventaja, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que este, utilizando otro software de Screencast, por ejemplo, nosotros podemos eh, diseñar nuestros pequeños videitos acá, y grabarlo con otras herramientas para este, poder salvar esta situación. Entonces, eh, eso lo vamos a ver más adelante y a continuación entonces vamos a explorar un poco este, qué nos ofrece Pautum, ¿sí? Acá en Create nosotros este, podemos crear este, animaciones, podemos eh, utilizar en este caso videos, presentaciones, eh, marketing para videos, ¿sí? Eh, realizar videos desde PowerPoint, ¿sí? Eh, acá nosotros tenemos este los diferentes tipos de plantillas acá estamos trabajando con la parte de educación sí eh, y este en esta parte en My Poutons, normalmente nos tiene que aparecer todos los videos con los cuales nosotros estemos trabajando sí eh, acá está este algunos ejemplos de de, de de videos en este caso y este Acá tenemos este, nuestra, nuestro perfil de, de usuario. Acá uno puede observar los tipos de, de precios. ¿sí? Si uno está interesado en, en, en comprar, digamos, el, el, el producto, uno tiene diferentes opciones para comprar el producto, pero eh, eh, para lo que nosotros estamos necesitando con la versión gratuita, entonces ya vamos a poder desenvolvernos perfectamente. Fíjense que acá nos muestran los diferentes precios, eh, en este caso o los planes. Está el plan PRO, sí. está eh, en este caso también el plan AGENCY. Eh, y estos precios también uno puede ver ya sea en forma mensual o, o en forma anual. Esto es, eh, es interesante si es que uno eh, quiere comprar el, el, o pagar por el producto, en este caso pero acá vaquito también nos muestra que nosotros podemos trabajar con un plan free, que es la idea que estamos teniendo, y que este plan, bueno, tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? En este caso nos da para eh, un almacenamiento para el video con el cual vamos a trabajar de 100 megabytes, eh, que el video tiene que tener a, hasta 3 minutos en formato HD, y que, no, y que eh, va a mostrar el branding o en este caso esa marquita de, de, de, de, de Powtoon en, en nuestro video. ¿sí? Entonces, este, en los siguientes videos vamos a ver cómo podemos este, trabajar dentro de Powtoon. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.